Esto pasa en la tribu Y leyendo tu libro Una mirada Donde combinás reflexiones y anécdotas de vida Que ya se editó hace bastante este libro sí. Contás que en aquella época vos estabas Leyendo mucho los surrealistas franceses y que también paralelamente estabas leyendo poesía latinoamericana. Me volvía loco con César Vallejo y con Fernando Pessoa. De sí, sí. Este, y le prestaste mucha atención al tema de la poesía, un poco porque te daba placer leerla, pero otro poco también porque te interesaba que la letra no quedara en lo que era en esa época, y que en gran parte lo sigue siendo hoy en día, algo como así nomás, ¿no? Como, como al tuntum. Claro, sí. Bueno, eh, esto de que yo leía mucho de los poetas eh, latinoamericanos, digamos, y, y surrealistas franceses, es porque yo, para mí, a nivel y imágenes y, y lenguaje, los entendía ambos por el... Para mí era lo mismo. Para mí era lo mismo leer, este no sé, tabaquería de Pessoa, que leer este y yo. ¿no? Claro. Ahora... Yo no quería hacer esa poesía, quería hacer, como siempre quiere hacer uno, su cosa personal, su canto, su cosa. Pero me parecía que, que leer eso me hacía bien, como me hacía bien ver determinados cines, eh, en cuanto al refinamiento que yo podía llegar a, a buscar a, a la música o a las letras. Y no me quería quedar estancado en, en lo que es la letra, como también pasa a veces con la música, que te sale por intuición. Porque a lo mejor ponerle que te dejen suerte ser un tipo talentoso y empezás a escribir por intuición cuando son muy chico, como me pasó a mí. Uh -huh. que tenía gran facilidad para la música y mis viejos me, me ponían fichas y yo hacía temas y letras y todo. Bueno, esas canciones que hacía en ese momento, que decía, mirá, es, mi hijo es un genio, tiene 15 años, mira la canción que hace. Si yo la hago ahora, soy un pelotudo, ¿entendés? Y dice, mirá, mirá lo que escribe este tipo. ¿entendés? Entonces digo, ¿cómo hago para despegarme de eso sin perder mi estilo lo que yo quería decir? ¿Cómo hago? Y yo pensaba, bueno, lo primero que hago es eh, oír qué pasa en el mundo. Claro. Aprender, ya que no hay una manera de aprender el arte directamente siendo una escuela y que te den una medalla. Digo, es vida para mí, ¿no? Entonces, bueno, yo me andaba con todo eso de bagaje, de, con la música de pasada, lo mismo. A mí me gustaban un montón de tipos, qué sé yo, Coltrane, Eric Dolphy, Jerry Malligan, pero en mi vida pensaba de que yo me iba a comprar un saxo, una trompeta, ni tocar jazz. Yo no quería tocar jazz. Claro. Me gustaba eso me daba cuenta que era una música de, de, de extraordinaria y que eso me iba a educar y además de disfrutar algo que me gustaba. Y así me pasó con, con los textos, ¿no?